No sé por dónde tirar cuando empiezo a caminar Eliminar a las personas que no me hagan levitar Evitar eliminar. no quiero ser uno más Dictaminar la vitamina que no da felicidad Y a dar vueltas por el mapa sin tener dónde parar Poder recordar alguna noche para soñar Descansar mientras respiro está difícil de llevar No encuentro el abrigo que no me haga tiritar Un títere sin cuerdas que solo sueño volar Pájaros sin alas que no puede despegar Un barco a la deriva que no sabe dónde va Si piso las espinas del camino hasta sangrar Y duele como viene, como un tren que va a arrollar Y que poquito se mantiene cuando las ganas se van Sigo sin plan, pero con la mente fría Y no hay día que no pueda salir mal Eso yo ya lo sabía, voy falto de energía Pero la ilusión aún queda Por fuera se ve paz, pero dentro está la guerra El mundo es una celda con libertad pasajera Una pecera donde nos damos de bruces con cualquiera Espera la palabra de la gente no siempre será sincera y desespera No tener un camino entre tanta carretera La flojera de saltar para pasar la barrera yo no sé por dónde mirar para dejar de buscar, realizar lo que soñaba sin tener que priorizar, divisar una salida está difícil de encontrar, cuando te ataca la vida los escudos ya no van, pero va bien, siempre y cuando me mantenga al margen de la imagen de recuerdos que destrozan el paisaje, no hay viaje sin peaje que no se ponga al final, siempre aquí todo se paga hasta que baja la moral, buscando pescar en un río sin caudal, atarme el sedal al cuello y marchar a volar. Busco dinamitar todo el pasado que hace mal Pero el tiempo te persigue y no te deja descansar El futuro es la montaña que se puede derrumbar Yo soy el alpinista evitando sufragar Quise nadar en un mar en el que no tocaba fondo Y entre tanto perdón falso perdí el rumbo y casi rompo Si me escondo es de mí mismo y no saltar en el abismo Si disparo sin aviso y no miro por donde arraso Disfrutaba del ocaso y la luna me lo eclipsó Hay un solo paso del vaso al rencor y al odio Dejé en un rincón todo lo que me dolió Pero no me funcionó y ahora Repito el episodio El espejo me habló, ningún consejo me dio En ese momento vi que jamás estaba solo